Y las manos que me temblaban Sentía que la salida ¡Bad, bad, de rodillas, pa' que me fusilen Servidas. En cada lugar que he estado He dejado una parte de mi pasado Pero cada parte la reconstruiré Con lo poco que rescatarás. la conmigo, bueno, un, dos, un, dos, tres, cuatro, la palabra que está, no la saliva, este vendiendo ya te no cuesta otra salida, y la pregunta es todo, ¿Cuándo es ¡Corda le mitad! ¡Corda la